Los eventos que organizan para los usuarios de QuickCast, IS Manufacturing, la verdad es que me parecen una buena idea porque conoces a diferentes empresas, puedes contrastar información y ver cómo se realizan las simulaciones en, otro, en otras empresas, y la verdad es que nos beneficia a todos. El análisis y simulación eh, la conocimos por la búsqueda del, de un software de simulación y y fue, nos convenció tanto el equipo comercial como el equipo técnico el inclinarnos hacia su software. En, en este caso nosotros fue QuickCast. Nos ayuda bastante a los usuarios, tanto para conocer las particularidades de, de cada versión del software, como para conocer el, el, la integración más adecuada a cada uno de nuestros procesos de fabricación. Está muy bien. Desde hace más de 10 años y como responsable de ese grupo en España decidimos establecer un acuerdo estratégico con AIS Manufacturing. Desde entonces no se me ocurre ningún otro socio mejor en el mercado de la simulación para procesos productivos y sobre todo para ayudarnos a extender la tecnología de nuestro grupo. Con AIS Manufacturing trabajamos en la implementación en cliente final de soluciones orientadas a procesos de fundición, conformado metálico, soldadura, ensamblaje y tratamientos térmicos, así como también procesos de fabricación de materiales compuestos. Estoy absolutamente seguro que al menos en los siguientes 10 años seguiremos colaborando con ellos, afrontando los nuevos retos a los que nos enfrentamos todos en la digitalización de la industria de fabricación conocido como Industria 4.0. En esto ya andamos trabajando conjuntamente.